América sin barreras En diciembre en el marco de la cumbre América sin barreras, con la participación de los vicepresidentes de Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Perú, Argentina y Ecuador, se suscribió la histórica declaración de Quito por la democracia y la solidaridad, con el fin de trabajar por los derechos de las personas con discapacidad de toda América. La asesoría inició de inmediato. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, su vicepresidente Angelino Garzón y el Gabinete Social compartieron la experiencia de Manuela Espejo. Lo mismo sucedió en Guatemala con el vicepresidente Rafael Espada y su gabinete. En el caso de Paraguay, tres senadoras representativas visitaron el Ecuador con el fin de observar en terreno propio la mecánica, el trabajo y los resultados de la misión Manuela Espejo. En Chile, el vicepresidente Lenin Moreno expuso el programa Manuel Espejo y firmó un convenio de cooperación sobre políticas de atención a personas con discapacidad. La solidaridad de la misión llegó al Perú. El país hermano tomará como ejemplo el modelo ecuatoriano y lo palmará en sus políticas públicas. La vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza, visitó el Ecuador y conoció de cerca el trabajo realizado por las brigadas de la misión e implementarán el plan piloto en la ciudad de Tumbes. En el hermano país de Uruguay, el presidente de la República, José Mujica, se sumó al concepto social de la misión Manuel Espejo. Por lo pronto y de manera inmediata, el Ecuador colaborará en la asistencia para la elaboración de órtesis y prótesis. Además, se suscribió el memorando de entendimiento entre Lenín Moreno y el Gabinete Social del Gobierno uruguayo.